Muy bien, aquí estamos de regreso, son las 11 y 58. Estamos pisando el mediodía, tenemos la visita de Daniel Agostinelli que siempre gentilmente se acerca. ¿Cómo te va, Daniel? Hola, Juan. ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo andas? Bueno, gracias por estar acá. Hola, Daniel es médico, por supuesto, referente de infectología a nivel regional. Y hay un tema sobresaliente en estos días, en este tiempo, que es el dengue. ¿Cómo estamos hoy en la región? Bueno, hoy, eh, a ver, respecto a la región, creo que... Lo del país también es público sí. conocimiento, estamos en una situación eh, bastante compleja, si lo decimos compleja, respecto a otros años, eh, a nivel país y a nivel también distintas jurisdicciones y Santa Fe también, de hecho, lo es. ya lo habíamos hablado que el norte sí. teníamos como muchos problemas. A nivel del sur, o nuestra región, bueno, la verdad es que venimos trabajando, Hoy estábamos contabilizando unos 34 casos. En distintas partes de todas, muchas, no todas, muchas localidades de la región. Uh -huh. eh, y, y y perdón, y 34 desde el primero, digamos, no 34 que se están dando de forma simultánea, no, claro, 34 claro, casos claro, acumulados en este periodo. Es un, es un número acumulado. Exacto. Que, que ya digo que en distintas localidades de la región. Y, y que también, como decíamos hoy, y yo lo charlaba con Pedro también, con el doctor Bustol, uh -huh. este que, que esto es lo mismo que ustedes se acuerdan cuando. Se notificaba casos COVID donde siempre en los fines de semana, en los fines de semana largos había como una caída, un, un retroceso o un atraso sí. en, la, en la presentación o la denuncia de casos. Y bueno, yo creo que esta semana otra vez vamos a tener como un aumento lógico cuando todo fin de semana se caen un poquito eso, esos números, pero uh -huh. bueno, ya van a ir apareciendo. Bueno, esta es la situación real, la verdad es que no, no, no estamos con una situación más compleja que esa. Nuestros equipos de salud están trabajando fuertemente en todo lo que es la detección, el diagnóstico y por supuesto la actividad de bloqueo que ya lo dijimos más de una vez, más allá de sí. que no se cansa de repetirlo. Y todo lo que es prevención y promoción respecto a cuál es la problemática de hecho de dengue. ya te comentaba, por ahí lo podemos comentar también. Sí. La redundancia que estuvimos reunidos con educación, uh -huh. hoy venimos a esta reunión donde pudimos generar con la directora regional de educación y la reunión que hoy tenías con supervisora fue la excusa ideal como para tratar de, eh, ellos nos invitaron también, este, poner en énfasis esta problemática que es obviamente el dengue, uh -huh. que, que la verdad es que el binomio, decíamos que binomio educación y salud es, muy fuerte, nosotros la verdad que históricamente hemos trabajado sí. mucho con la educación, más allá de que con el transcurrir del tiempo y por distintas situaciones, es como que hubo una pérdida, entre comillas, de esa devolución, de ese feedback entre, sí. entre los dos ministerios. Pero bueno, la idea es retomarlo y como excusa el tema de dengue me parece que es como una, un lugar o un tema mm. como para volver a ese binomio de, de tratarlo conjuntamente. Y bueno, hoy lo planteamos, le, le, le planteamos este problema a educación, de tratar de que ellos pudieran ayudarnos. Siempre decíamos nosotros que la problemática de dengue no es un problema exclusivo de salud, más allá de que salud de hecho trabaja y de hecho ustedes sí. lo saben, pero creo que es una situación que va más allá de salud, que tiene que ver con distintos organismos y ministerios, y gubernamentales no gubernamentales, este, distintos entes que pudieran estar... Eh, colaborando con esto y trabajar en conjunto en esto de lo que es fundamentalmente la prevención y la promoción. Fundamentalmente lo que le hicimos con educación era plantearle y era hacerle esta devolución de que, digamos, la situación fundamental, como siempre lo hablamos, que es la problemática de la presencia del mosquito en nuestra región. La presencia del mosquito en nuestra región es una situación que ya la conocemos, como sí. siempre dijimos, es un insecto que vino a quedarse como la enfermedad uh -huh. y que bueno es un trabajo de todos el tratar de manejar lo que nosotros conocemos como un patio limpio volvemos a decir que es un mosquito comunitario que está en las distintas localidades de nuestra región que la encontramos fundamentalmente en los patios del vecino eh, eh, estos potenciales criaderos otra vez cacharro tapa botella lata todos aquellos potenciales criaderos que son sí. los que van a acumular el agua y llegado el verano bueno ocasionan el problema cuando el mosquito, digamos, deposita en esos depósitos uh -huh. de agua de lluvia los que son los huevos y pueden hacer uh -huh. la ¿no? uh -huh. Entonces, era pensar simplemente trabajar con la educación de que esto sería un problema para trabajarlos todo el año. Ellos sí, su... que muchas veces son los chicos los, los, los, mejor, los, los mejores transmisores ¿no? de, de estos mensajes dentro de la casa. ¿no? Sí, sí, yo creo que es, es ideal, es una situación, como uh -huh. vos decís, son los, los que mejor llevan el problema. Sí. A, a, a la casa y también lleva la solución, además de llevar el uh -huh. problema, pero es el mensajero sí, y sí. Él también. ¿no? Y justamente nos aprovechamos de esa cuestión, más allá de que esto sería como un equipo, una tropa que pudiera generar eso, también es una devolución para los chicos, porque es nuestra generación, es la generación que va a tener este mensaje que es el que uh -huh. necesitamos hoy como sociedad, ¿no? esto de tratar de manejar justamente la higiene, un patio limpio, un patio con condiciones que también yo les decía como devolución de, de que no solamente un patio con esas condiciones genera una prevención para el dengue, sino para otras enfermedades de la naturaleza, que tienen que ver con roedores, sí. que tienen que ver con transmisión de otras enfermedades que también pueden ocurrir en humanos, como leptospirosis, hantavirus, fiebre hemorrágica, que están presentes en nuestro medio, uh -huh. y que eso también es importante. Bueno, se hizo una buena reunión, sacamos muchas conclusiones y, y, y vamos a seguir, por supuesto, en reuniones. Pero hicimos una devolución regional y tratamos de que pudiera optimizarse esto de, de volver a este binomio educación-salud-salud-educación salud, salud, educación, para trabajar en conjunto que eh, eh, siempre nos sirvió como, como Estado uh -huh. y, bueno, y, y, y queremos reflotarlo y la, la excusa fue este tema. Damos recién los números de, de dengue en la región, que seguramente eran esta semana, pasado este fin de semana largo, encima sí, pueden bueno. llegar a, a subir un poquito pero a nivel provincial, digamos, se viene estacionando el número, viene creciendo menos, ¿Cómo, cuál, está, ¿cuál es la lectura? Estacionado con estacionado, o sea, venía con una cuestión exponencial sí. de una curva en crecimiento franca, ahora es como que se va mesetando de a poco. Obviamente, nosotros siempre decimos esto también respecto al dengue, pero fundamentalmente estos brotes, las cuestiones epidémicas tienen que ver justamente porque son estacionales, sí cambian en otra estaciones, entonces... El, Con el, el... clima y, le, y los climas más proclima a la, la, la circulación de mosquitos. ¿eh? Tal cual, entonces la caída de las temperaturas, uh -huh. como vos decís, esto tiene que ver fundamentalmente a que la actividad del mosquito adulto cae, uh -huh. cae la población, cae la actividad del mosquito adulto, cae la capacidad de ovipostular de las hembras, cae la capacidad este, del vuelo y del picado de, la, de, de, de, de los mosquitos, del, del picar Entonces toda esta situación hace que, bueno, en esa cantidad de casos que hubiera no pudiera haber una multiplicación acelerada o una curva ascendente de los mismos casos uh -huh. obviamente que esto se puede ir cayendo cada vez más como todo brote se va cayendo con las temperaturas extremas que no quiere decir esto que otra vez por esto del trabajo de, de, de la prevención a, a futuro, es que tenga que ver justamente que estos huevitos que van a soportar temperaturas extremas, ya lo dijimos la otra vez, mm. temperaturas de bajo cero, ambientes muy desecados, la desecación en sí, bueno sostienen y sobreviven a esa temperatura, que siempre decimos que el huevo es la forma de resistencia de estas especies. No hay obicidas, o sea, conocemos cuestiones que tengan que ver con la adulticida, o sea, o la herbicida, sí. que son elementos químicos que pueden, este, que de hecho matan ese tipo de No, así el huevo, el huevo no. El huevo no. Por eso trabajamos y esto es lo que hicimos con la educación. ¿Cómo eliminamos el huevo? Una cuestión mecánica, o sea, eliminar esos cacharros. Claro. Eliminando esos cacharros eh, no hay no hay químicos en este caso. Uh -huh. Más allá que podemos hablar de químicos, o no, que está bien, que sí, tanto sí. cuándo cómo, que eso también lo, en un momento lo hemos enunciado, pero en este caso el trabajo es Claramente, trabajar fundamentalmente con la limpieza, o sea, con uh -huh. la limpieza mecánica de esta forma de resistencia que es el huevo. Sí, y además la, la educación va a servir a futuro, porque la experiencia demuestra que estas enfermedades cuando aparecen no suele ser un fenómeno de un verano, ¿no? Cuando llegan, generalmente llegan para quedarse, ¿no? Llegan para quedarse, sí. sin lugar de duda, o sea, pues decimos que el dengue y su vector, y que ahora tenemos otra especie como el chikungunya que sí. ha tenido más casos en, en Argentina que en otras uh -huh. veces. Eh, ha ocurrido que sí, que vino para quedarse, de hecho para las mismas nosotros tenemos semanas epidemiológicas que las enumeramos que son semanas de calendario, pero le sí. ponemos un número, para las mismas semanas epidemiológicas hemos tenido más casos de dengue históricamente en la Argentina que otros años. Claro. O sea que el último, el año 20, que fue digamos otro brote, en este, sí. para la misma época, para la misma semana epidemiológica hemos tenido mayor número de casos. Mayor número de casos que también estamos hablando de mortalidad sí. y también tiene alguna cuestión de explicación la cuestión de mortalidad este, que hemos visto este año, que siempre decimos lo mismo, o sea, la, el dengue tenemos que pensarlo como cuál es su carga de enfermedad, cuando hablamos de carga de enfermedad de una patología inmunoprevenible o, o, o infecto contagiosa tiene que ver con la capacidad de esta enfermedad justamente de enfermar a la gente, de generar hospitalizaciones y de generar muerte la verdad es que en contexto de brote esta enfermedad es muy este, altamente en alta morbilidad o sea la gente se enferma frecuentemente lo que tenemos baja es hospitalización y muerte y lo seguimos teniendo bien más allá de que uno diga bueno nos encanta sí, sí. que hemos tenido más muerte que otro año porque hubo muchísimos más casos ¿verdad? porque hubo mucho más casos pero también tenemos más muertes pero sigue siendo el mismo comportamiento. Esto es lo que quede uh -huh. claro para la Bien. gente. No es que nos vino un COVID en, en este momento. O sea, uh -huh. el dengue en ese momento más allá que surgen polivariantes, antigénicas este, o genéticamente un poco más distintas o complejas. eso tiene que ver con mutaciones sí, sí. propias de los virus. Pero en, en un global el dengue sigue siendo el mismo. O sea, sigue teniendo una alta capacidad de enfermar pero poca hospitalización y poca mortalidad. A pesar Eso. a pesar de que muchos la pasan mal en serio, ¿no? Es que la pasan mal en serio, sí. justamente por la morbilidad, o sea, la capacidad sí. de enfermar. O sea, eh, eh, y producen muchos síntomas, hay muy fuertes, otra vez, el dolor de cabeza, sí, los dolores sí. musculares la fiebre alta, la postración, este, esto genera justamente la, mucha enfermedad o mucha carga de posibilidades de invalidar de alguna manera temporalmente a la, uh -huh. a la persona. Y esto también lo que hace es sobrecargar los sistemas primarios, o sea, la atención claro. primaria de salud, que es lo que nos ocurre mucho en el norte, más ya que nosotros también estamos muy atentos y en eso estamos trabajando con más alerta, por lo tanto se sobrecarga el sistema de salud, pero no, no, no pensamos en segundo, o tal vez sin lugar a dudas, el tercer nivel, donde la carga de la como vos viste, y como la gente sabe, es que en el COVID sí es muy alta. O sea, sí, se ha sí. usado mucho el tercer nivel, la sí, terapia... Sí, claro digamos, las cuestiones de complejidad. Tener que agrandar las terapias de manera este, claro, urgente. Bien, bueno, esto no es bueno, esto no es dengue, el dengue no ocurre en esa cuestión. Si enferma mucho, hospitaliza poco y hay poca mortalidad. Bien. Aunque, digamos, mortalidad, las, sí, sí. las muerte importan, ¿no? Obviamente, obviamente. Eh, y apareció una novedad que es la, la aprobación de la vacuna para nuestro país. Eh, ¿Qué implica esta vacuna? ¿En cuánto tiempo va a estar disponible? ¿Para quiénes? allá ¿Hay, hay, hay definiciones de, de ese tipo? Sí, ya hay, de, en, en realidad lo que lo que tenemos que entender, por eso yo hablaba de esto y vuelvo a retomar esto, de la, de la importancia de cómo es la enfermedad. Sí, sí, Porque sí. cómo es la enfermedad y cómo se comporta nos va a servir como para qué hacemos con estas vacunas. Uh -huh. Porque, digamos, toda esa situación de la enfermedad y su comportamiento hace a la posibilidad de para quién y cuánto y a, claro. a, y a quiénes va dirigida la Seguro. vacuna. Si nosotros empezamos a hablar de vacunas, primero tenemos que pensar de cómo es este virus. Este virus, como ya por ahí todos los escuchamos, tiene que ver con un cuatro serotipos, uno, dos, tres y cuatro justamente, que son antigénicamente diferentes. Esto es importante entenderlo porque el que se enferma de, del COVID, de, perdón, COVID, de, del dengue. dengue tipo 1, o sea, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, el que se enferma del tipo 1, Va a generar una inmunidad homóloga, se llama técnicamente, por lo menos no hay límites de tiempo hasta cuándo, pero no se va a volver a enfermar de, este, de ese serotipo, de, al otro año, vamos a ponerle, ¿no? Ahora, sí se puede enfermar del 2, del 2, del 3 y del 4. Uh -huh. Lo que sabemos ahora es que hay muchas circulaciones, fundamentalmente tenemos circulación de serotipo 1 en Argentina y tipo 2. Bien. Que el 2 es como que vino a sorprender, entre comillas, porque fue lo que nos ocurrió en el 2020 y en este 2023 también es muy alta la, este, la presencia del serotipo 2 del dengue. Históricamente hemos tenido el 1. Esto lo digo porque para Bien. después entender un poco por qué las mortalidades tal vez estuvieran uh -huh. ocurriendo. Entonces decíamos que hay cuatro serotipos de, de, de, de, de este tipo de dengue y... Hay dos cuestiones donde la mortalidad puede ser más probable, ¿no? En pacientes siempre con inmunocompromiso, como sí. cualquier patología, los extremos de la vida, uh -huh. la comorbilidad del diabético, el cardiópata, el, el que tiene problemas renales, problemas neurológicos, bueno, todas aquellas personas con comorbilidades, las posibilidades de generar una complicación o muerte son de hecho más altas. Sí. Y la otra situación es haber tenido dengue previo. Tomemos estas dos cuestiones. Uh -huh. O sea, aquella persona con comorbilidad y esta persona que ya tuvo dengue otro año. En base a esto, bueno, podemos empezar a hablar de las vacunas. Las vacunas licenciadas en el mundo son dos, y de hecho hay otras en estudios, como siempre se estudia, vacunas para otras cosas, bueno, pero licenciadas tenemos dos. Fundamental, fun, fundamentalmente la, la que vino últimamente como noticia y que fue aprobada últimamente, que se llama Kudenga, que es, que, es la, la japonesa, ¿no? que es la japonesa, del laboratorio Takeda. Esta es una vacuna que se diferencia de una anterior que ahora lo vamos a decir, que la otra es Dengvaxia, que es Sanofi Pasteur, otro, otro laboratorio, uh -huh. que también está licenciada, está autorizada. Esta vacuna va dirigida... A toda aquella, nosotros lo que, lo que hablamos cuando vacunas siempre le, le ponemos un límite que tiene que ver con seguridad y eficacia. Es una vacuna muy segura porque genera fundamentalmente no complicaciones en la vacuna per se, digo, más que lo que ustedes conocen o la gente conoce. Sí, no, como, no tiene contraindicación. Lo que no yo... hay contraindicación, dolores en el sitio de, de sí, sí. este, o de pinchazo, perdón, del... De la aguja, este, un poquito de febrícula, un estado pseudo que es, lo que hacen generalmente la mayoría sí. de, la, de las vacunas. Está fabricada sobre los cuatro serotipos, o sea, se toma un virus uh -huh. entero, que es un virus vivo atenuado, que es el dengue tipo 2, y en base a eso se ensambla los otros tres genéticamente y se hace una vacuna para los cuatro. O sea, la protección Bien. es para los cuatro serotipos. Bien. ¿Para quiénes va dirigida o, o para qué grupo etario? A partir de los cuatro años de vida está licenciada o autorizada por el ANMAT, que una, entonces lo decimos otra vez, uh -huh. es el organismo gubernamental encargado de la aprobación de, este, de farmacología o de distintos sí. este, fármacos, en este caso la vacuna lo es, todas las vacunas lo son. Este, entonces está licenciada a partir de los cuatro años en adelante. ¿Para quiénes va dirigida en cuanto a, a, a, a la posibilidad de que tenga dengue previo o no? ¿Qué quiere decir esto? que va dirigida a todas las personas, independientemente haya tenido dengue o no. Porque puede haber gente que haya tenido una o dos veces dengue en la vida, no importa. Uh -huh. Esta vacuna va autorizada y dirigida a esta gente, cosa distinta que te voy a nombrar de la otra vacuna. Bien. Esta vacuna va dirigida a toda, esa, a, a toda esta población. Entonces yo te decía que muy segura, cuando hablamos de eficacia, que es otra forma de medir las vacunas, uh -huh. la eficacia significa un patrón de medición que significa ver ¿Hasta cuándo genera una protección una vacuna para tal enfermedad? En este caso, Qdenga, para lo que es dengue, lo que hace proteger hasta un 85% de la posibilidad o del riesgo de hospitalización y muerte de las personas. Bien. O sea, puede generar una protección otra vez para los cuatro serotipos, haya tenido o no dengue la persona de generar una protección, de hospitalización. O sea, no, no implica que no te contagies. No implica que no te contagies. Pero... Algo parecido que escuchábamos con el COVID. Exactamente. ¿no? O sea, es, es te muchísimo. vas a contagiar igual, pero va a ser más leve. ¿no? Un cosa... 80% Bien. previene esa posibilidad de contagiar, como decís vos, sí. de una persona enferma vaya a internarse, vaya a complicarse o tenga riesgo de morir. Uh -huh. Eso lo previene. Bien. Y ya también previene la enfermedad en sí, en Bien. un 60%. O sea, yo no me enfermo de dengue. Bien. En un 60% no tengo, digamos, tengo cobertura o posibilidades de protección frente al dengue. Para los cuatro serotipos, insisto, en, en, en la misma situación. Por lo tanto, digamos, si uno ve puntualmente lo que es carga de enfermedad, y otra vez por eso vuelvo a lo anterior, para lo que es el impacto en, la, en las cuestiones de salud, para lo que es la morbilidad y para lo que es la posibilidad de... Este, generar complicación y muerte, si vos me decís ahora todavía no está determinado porque es una vacuna recientemente, li, recientemente licenciada, este, están trabajando los grupos de especialistas para ver y autorizar para qué grupos en definitiva va a ser la vacuna, sí. primero para aquellas zonas con alta densidad, Obviamente. Técnica. o sea no lo vamos a poner en tierra del fuego que no lo hay, sí, sí. vamos a buscar lugares donde haya una alta endemicidad, una alta cantidad de este población que habitualmente se enferma. Bueno, hoy la provincia de Santa Fe claramente debería claramente estar. Claramente lo es, sí. claramente lo es. Y de hecho, lo estamos diciendo como potencial, sí sí de hecho va a ser dirigida fundamentalmente a aquellas personas que uno pueda generar y demostrar que hayan tenido dengue, porque yo te decía que las dos posibilidades de mortalidad... Claro, que mayor riesgo es cuando vuelve a contagiar. ...haber tenido dengue, que ahora vamos a explicarlo por qué... Y la otra con la, la gente con comorbilidades. Entonces, para esta población con comorbilidad y para esta población que nosotros Pero tenemos certificado dengue. que hayan tenido dengue previo, es que va a dirigida la vacuna. ¿Por qué va a dirigida la vacuna? Y esto es que, por ahí, los datos de mortalidad impactan un poco más. Hay una explicación, digamos, técnica y un poco fisiopatológica que tiene... Que ver con un, con una este, situación que se llama amplificación de la respuesta inmunitaria provocada por anticuerpos. Es un fenómeno inmunológico, es un fenómeno inmunológico. Uh -huh. Que esto se dispara o aparece cuando uno ya tiene dengue previo y vuelve a tener exposición nuevamente con otra con otro virus dengue. Que en este caso, no, yo lo que decía, que hay una protección homóloga, o sea, de uno a uno. O sea, dengue uno no se va a contagiar otra vez con dengue uno. El que tuvo dengue 1 se puede contagiar con de dengue 2, y ahí el riesgo del famoso dengue hemorrágico, porque aparece esta que es una sigla ADE, que es una amplificación de la respuesta inmunitaria, es un fenómeno inmunológico del organismo. El organismo hace una hiperrespuesta frente a la presencia de, de, de, de una, uh -huh. este, anticuerpos previos, porque yo ya tuve dengue previo al tener nuevamente dengue por otro tipo, otro serotipo distinto, aparece esta respuesta inmunitaria exagerada, que es lo que, digamos, el organismo lo hace como un fin de protección, pero en definitiva es tan exagerada que nos puede generar riesgo, inclusive, ya digo, de dengue hemorrágico, de hospitalización, claro. y hay posibilidad de morir. Esto es lo que hace el dengue en forma salvaje, uh -huh. lo que decimos en forma natural. Sí. ¿no? Entonces lo que hace la vacuna justamente es proteger... Es bloquear esa posibilidad porque directamente lo que hace es que yo no me enferme de otro tipo u otro serotipo de dengue. ¿sí? Entonces, este que se enfermó de uno, no va a ocurrir esta nueva Bien. amplificación o esta enfermedad porque está bloqueado por la vacuna. Entonces, este grupo que ya tuvo dengue previo es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Y esto me vuelvo del tema de la mortalidad. Yo decía que en otros años históricamente circuló mucho dengue 1. Hay gente que ha quedado, digamos, como respuesta o como huellas serológicas, haber tenido Dengue 1. Y en este año ha ocurrido una circulación, más que nada este, hubo co-circulación de 1 y 2, pero hay mucho Dengue 2. Por lo tanto, esa gente probablemente se haya la de mortalidad, se haya contagiado con Dengue 2. Bien. Esto es lo que, digamos, son una de las hipótesis, más que hipótesis, una fuerte evidencia de que esto pudo estar o puede estar ocurriendo. Uh -huh. Gente que se había enfermado previamente, porque estamos viendo gente joven y sana, que de repente, que de repente tiene que ver con esto. Entonces probablemente esta gente, en esta masividad de los uh -huh. brotes de epidemias, que seguramente hasta hay gente asintomática que tal vez haya tenido dengue, que claro. no haya tenido muchos síntomas, no los, hasta no lo supo, y hoy viene un brote de dengue 2 y esa persona reacciona por esta respuesta inmunitaria alta con una posibilidad de morir. Entonces, este grupo es como uh -huh. que sería como clave para estar dirigida la Bien. vacuna. Y el otro grupo, lo que hablábamos de los vulnerables, hayan no tenido dengue. O sea, son gente con comorbilidad. personas con como comorbilidades así, como aprendimos con, con, el, con, el, con el COVID. Con el COVID. Sí. Entonces, la verdad es que estos serían los grupos para los cuales sería dirigida esta nueva vacuna que se llama este Qdenga, que Por lo menos como prioridad. Después se verá si hay más dosis, tal, pero tal encarar ahí, empezar y, ahí. Y de hecho se está haciendo todo un... Este, un, un, un trabajo de, de, de empezar a comprar y que negociar cuántas dosis a, uh -huh. cuándo vendrían, etcétera porque todo tiene que ver con prevención por lo tanto va a tener que ser antes del próximo verano cuando esto pudiera estar ocurriendo y lo que te decía que es a partir de los cuatro años de vidas en adelante de edad y son dos dosis los dosis con un intervalo de tres meses. Ese es el esquema de vacunación. único ¿Por más. única vez serían esas dos dosis por única vez? No, o por habría ahora que que ahora lo que reforzar. se han hecho estudios, porque es una vacuna que, más allá de que sea nueva, técnicamente fue aprobada sí. ya en el año pasado, se está usando en el mundo. De hecho, el Reino Unido la aprobó, sí. la Agencia Europea también la aprobó. Son distintos entes regulatorios de salud uh -huh. que a su vez confluyen a, a distintos países. Entonces la Agencia Europea, Indonesia, en su momento, el Reino Unido en este momento, y ambisa que es Brasil, que sería el ANMAP de Brasil, Exacto. es la que también lo autorizó. Y de, y de hecho ya en algunos lugares está reaprobada y, y, y está comenzándose este su uso. Vos me decías, ¿hasta cuánto tiempo? Los estudios que, que, que se están viendo hasta ahora se cortaron a los cinco años. Se cortaron porque se hizo sí. así que hasta los cinco años. Habla Mal. de lo que estamos hablando. O sea, Mantiene la decir, cobertura, digamos. La cobertura existe, esta inmunidad de 85% de prevenir hospitalización uh -huh. y muerte, o 60% de enfermarme, sigue hasta 5 años post-vacuna. Con estas dos dosis, hasta los 5 años. Va a haber estudios posteriores que dirán si esa inmunidad continúa o oh, hay que hacer algún refuerzo. Pero hasta los 4.5, 5 cinco años, está como aprobado. Bien. Hay la segunda vacuna, yo te decía que hay una segunda vacuna, sí. que es de invaxia que esta es como una vacuna que en Argentina no está como muy, digamos, está autorizada de hecho, pero se indica y no está todavía trabajada como para indicada, más que nada está pensada para grupos especiales, porque acá hay una limitante con esta vacuna, que es la siguiente. Esta vacuna fundamentalmente, más allá de que tiene un grupo etario también, que puede ir de los 6 a los 45 años, es más acotado el, el, el, el grupo sí. de edad, algunos lo llevan a los 60, porque también hay distintos países que adoptan su forma de administrarla. Uh -huh. Ah, uno lo hice de los 6 a los 45, otro lo dice de los 9 a los 45. Estados Unidos, esta Dengvaxia, lo que hace es de 9 a los 16 años, fíjate. No, muy cortito. Muy cortito. Sí. Bueno, una condición fundamental, más allá que también previene la mortalidad en un 80%, esta Denvaxia, que ya está aprobada en el 2015, es una, una vacuna ya más antigua, antigua sí, y aprobada en sí. más de 20 países en el mundo, tiene como requisito fundamental, que esto es no negociable, pero de alguna manera, que la persona haya tenido este, dengue previo. No hay otra manera de... Y, y demostrada por laboratorio. O sea, yo tengo que demostrar sí, sí, sí, sí. con un papelito que diga en un laboratorio, que me hagan un análisis que diga, che, vos tuviste hace uno o dos años, Mira, tenés anticuerpos. Entonces vos sí vacunate. Ahora, la persona que nunca o no puede demostrar la evidencia de que tuvo dengue, esta vacuna no está indicada. Bien. Es más, está contraindicada, Ajá. porque puede generar complicaciones hasta provocar esto que yo te decía, que no, esto no, no, de, la, de la amplificación, de la inmunidad sí. mediada por la vacuna. Por eso, porque ha habido algunas dificultades en su uso y esto trajo aparejado de que únicamente en ese contexto de haber tenido dengue previo, esta vacuna sí, a partir de ahí es segura, de otra manera no. Bien. Todas estas cuestiones... Sí tiene que ver, fundamentalmente, está pensado para Argentina en dos contextos, porque todavía no hay lineamientos finales técnicos de esto. Esto que yo te decía, la gente que tuvo, acordás otra vez que la CUDENGA, la taqueda, la que estamos hablando de recientemente, se vacuna a todo el mundo teniendo o no haya tenido dengue. Uh -huh. Eso sí, es sí, importante, sí. diferencia de la otra vacuna, este, la, sí. la Embaxia que recién la nombré. Esta nueva vacuna se vacuna a toda la población, haya tenido o no, o posibilidad de vacunarse. Sí, sí, está la claro. Este, haya o no tenido dengue si sí, a partir de los cuatro años sin límite de edad pero entonces estaba pensando para justamente esta población que haya tenido dengue nada más que justamente como una estrategia cosa que es, es muy importante y la otra es la persona la cantidad de gente vulnerable que tiene factor de riesgo y como adicional por ahí tratar de bajar en zonas muy endémicas bajar mm. la cantidad de enfermedad claro para qué para que no impactar en los sistemas de salud Tratar de no impactar, porque es una vacuna segura, está aprobada, está, uh -huh. está aprobada por la Armada, entonces, de hecho, se va a usar. Pero hubo toda una reunión de esto, y esto es lo que voy finalmente, finalmente no, vamos a seguir, por supuesto, lo que vos quieras, digo. Estamos jugando con el tiempo ya, así que creo que va a ser para <ríe> Bueno, pero te digo, sí. como finalmente que esto, sí. que es una prevención, y la vacuna para mí, yo siempre lo digo, eh, yo soy un repro vacuna, eh, yo creo que, este, que con el agua potable agua potable y la vacuna fueron las uh -huh. dos medidas en salud pública histórica que más salvaron vida en la historia de la humanidad. Uh -huh. Son las dos herramientas en salud pública que más lo hicieron. Este, decía que como prevención primaria no quita la otra cuestión de lo que hablábamos, incluso lo que yo arranqué cuando hablamos de educación, en esto de trabajar en la concientización, trabajar en la prevención, en la promoción, de, este, fundamentalmente, la eliminación de todo lo que sea un descacharrado, trabajar sobre el mosquito, trabajar sobre uh -huh. el mosquito, esto es fundamental. Sí, sí. O sea, si nos pensamos, la vacuna no, no, no, no quita claro, todo lo demás. No, porque ahora nos quedamos cruzados así, que venga la vacuna, sí, o sea, sí, ya sí, está, sí. me quedo cruzado de brazos y el patio es, sí. es un chiquero, lo voy a decir de alguna manera, pero no, la verdad no, en serio, digo, lo que se trabajó, fundamentalmente, dejando muy claro y establecido por los distintos organismos que trabajaron, inclusive con los que adquirieron la vacuna, es el compromiso del Estado en generar políticas que pudieran este, advertir a la población, educar a la población sobre trabajar fundamentalmente sobre eliminación de cacharros, inservibles, etcétera, uh -huh. que patio limpio. Ahí está. Clarísimo, Daniel, como siempre. No, por favor. Muchas gracias por un la tercero. visita. Gracias, Juan. Daniel Agostinelli nos acompañó. Vamos a una pequeñísima, cortísima pausa de un minuto y medio y venimos con el cierre.